La guía definitiva de Block Dash. La salvada es fácil. Para cuando no tienes más opciones. Tienes que romperte este bloquecito. Y luego esperas hasta que el muñeco llegue al borde. Y a la que baja un poco, saltas. Y entonces a la que el muñeco ha llegado al máximo de su altura y empieza a bajar. Ahí le tienes que volver a dar a la X, a la que baja el muro. Con un poco de práctica la acabarás pillando la mano, es bastante fácil. La manera más fácil de pasarlo es rebotando en la cara lateral el pincho, dando un pequeño salto y ya está. Luego sale de rompiendo la pared y fuera. Otra manera de sobrepasar este muro es rompiendo la barrera y encarando la cara por el lado de dentro y saltando justo antes de llegar Que reboto con el compañero en el aire y aterrizo en la parte de arriba como hemos visto al principio pero es una versión un poco diferente esta la encaramos desde frente, no es muy recomendable El escaloncito de la amistad es más que nada para intentar el World Record es para dejárselo a los compañeros eh, los que vienen detrás lo tienen más fácil para pasar el, el laberinto del error el tema está que en la siguiente alguien te lo tiene que dejar a ti también y así los siguientes vais saltando y vais pasando sin problemas. La forma más fácil es correr hacia atrás, saltar y cuando estás en el aire miras hacia la puerta y cuando estás justo justo a tocar el suelo le das al X para hacer la segadita esta. Y así es la manera más fácil de pasar esta puerta. Yo siempre prefiero pasarla por abajo, ya que por arriba. Nunca sabes cómo te rebota el pincho Aquí no hay protip en la escalera de héroes. Es muy sencillo, la puedes saltar por el medio, por el principio Incluso por la, por el final Aquí no hay que hacer protips Y si te caes, pues utiliza la salvada o el torero Aquí no hacen falta pro tips, Se pasa así, izquierda y derecha, punto Este sirve para sobrepasar todo tipo de muros Y aquí me suelo caer mucho haciendo el torombolo. El truco está en quedarte en el borde y dejar que el propio muro te vaya moviendo hacia afuera. Hasta que al final el muñeco pasa, se queda como quieto y tú tienes que saltar para acabar de salir de ese escalón. Este todavía lo estoy practicando. Consiste en dar un doble salto contra el muro. El truco está en poner el muñeco de costado.